Santa Cruz, motor de la producción y el comercio boliviano, es la vitrina comercial de Bolivia al mundo. Este 24 de septiembre cumple 207 años de su independencia y es importante resaltar el crecimiento que tuvo el departamento en los últimos años. El crecimiento promedio entre el 2006 al 2016 llegó al 5,1%. Los servicios facturados en restaurantes y supermercados llegaron el 2015 a 4.351 millones de bolivianos y el 2016 a 4.400 millones de bolivianos. Las exportaciones entre el 2006 al 2016 alcanzaron a 23.383 millones de dólares. No podemos dejar de mencionar los depósitos en el sistema financiero, donde el 2015 llegó a 6.761 millones de dólares y el 2016 a 7.179 millones de dólares, donde la mora representa tan solo el 1,2%. Los créditos para vivienda de interés social del 2015 llegaron a 358 millones de dólares y para el 2016 la cifra se incrementó a 647 millones de dólares. Para el sector productivo, los créditos del 2016 llegaron a 3.502 millones de dólares. La bolivianización se sintió en el departamento de Santa Cruz. El 79% de los depósitos y el 96% de los créditos está en bolivianos. Se crearon nuevas empresas en el departamento de Santa Cruz. Para el 2015 había 75.779 empresas y el 2016 se llegó a 80.625 nuevas empresas. 1.130.556 personas se beneficiaron de algún bono social, es decir, del Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad. Y por último, el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, destinó 1.816 millones de bolivianos, donde se priorizó proyectos en educación y productivo. En sus 207 años, felicitamos al Departamento de Santa Cruz. 11 años de gestión económica con buenos resultados.